Como si nada Y que me quede claro al fin Que no me amaste para nada Confundido en el porque Te sentí tan dentro de mí Claro al fin